Hola chicos, esta semana vamos a continuar con los bucles, con los loops o con pues los ciclos en general, ¿cómo se llama. esta ocasión vamos a tocar el ciclo FOR, que es muy interesante. Entonces, el ciclo FOR en Python vamos a aprender cómo se escribe, cómo crearlos y cómo usarlos. Los ciclos FOR eh, o ciclos PARA son una estructura eh, de control cíclica y nos permite ejecutar una o varias líneas de código de forma iterativa o repetitiva, pero teniendo cierto control y conocimiento sobre las iteraciones. En el ciclo for en Python es necesario tener eh, como tres cositas súper claras. Valor inicial, valor final y como el tamaño de pasos o de giros que vamos a hacer hoy o la iteración del ciclo, ¿cierto? Y cómo, cómo funciona un ciclo for en Python. Entonces digamos que para comprender mejor el funcionamiento mmm, vamos a hacer un ejercicio práctico súper pequeñito que es, eh, digamos, supongo supongamos que queremos encontrar los números pares, o mostrar los números pares, pues los números pares son múltiplos de 2, entre, entre 500 y 1000. Entonces, digamos que con esta información inmediatamente podemos eh, determinar que por medio de un ciclo debemos mostrar una serie de números, como la siguiente, iniciando en 500, porque 500 es par, entonces 500, 502, 504, ¿cierto? Entonces con esto ya sabemos los tres como las tres cositas fundamentales de un for. Inicio, valor inicial, final, valor final y el tamaño de los pasos. Valor inicial, 500. Valor final, 1000. Número de pasos, el 2. Entonces cada 2 va a tomar eh, el iterador, ¿cierto? Esto lo vamos a entender un poquito más acá, que es la sintaxis del código del ciclo for, perdón, en Python, como tal el código, eh, es muy simple. Digamos que en realidad en la mayoría de todos los lenguajes eh, de alto nivel es incluso muy similar. De hecho, eh, pues con tan solo tener muy claro lo que le digo, muy claro los tres conceptos del ciclo, que es inicio, final y el tamaño de pasos, eh, prácticamente se tiene hecho el, el ciclo for. Entonces, ¿cómo? Perdón. ¿cómo se hace en Python? Se escribe for... Variable contadora, que normalmente es i, después j, después k, l, m y así. Puede también ir una palabra, pero esa variable contadora es lo que va a iterar, ¿cierto? Entonces, digamos, for variable contadora, int, rango o range, valor inicial, valor final y el tamaño de pasos. Acá falta un paréntesis, pero bueno. dos puntos. Y acá adentro va al bloque de instrucciones, la, el segmento de código que queremos que se repita una y otra vez, un, una y otra vez, y ya pues por fuera va lo que sigue del código, si ¿sí? lo que queremos hacer luego de hecho. La magia de esta función de la función range, esta que está en amarillito o rango, en Python, y digamos que pues con esta definimos desde dónde y hasta dónde irá el ciclo, el ciclo for. Eh, además del tamaño de paso, ¿cierto? De hecho, la función range eh, solo necesita como mínimo el límite superior, eso quiere decir que el valor final, eh, generando así pues, un rango de números desde 0 hasta el límite de, de uno en 1. Finalmente, esta función omite el, valor, el último valor, era algo importante que tenía que decirles, eh, es decir, entonces el ciclo, digamos, inicia en el valor inicial, ¿cierto? O sea, valga la redundancia, y va hasta el valor final menos 1. Hay que quitarle 1 al valor final. ¿sí? Y así, así funciona el ciclo for. Entonces va desde el valor inicial hasta el valor final menos 1. O sea, eso es lo que hace realmente por debajo del ciclo for.